Oye Fer, ¿qué tal? ¿Alguna vez... Has... ¿Sabes qué es Discord? ¿Sabes qué es Discord? Uh -huh. Bueno... Como dijo mi hermano, Discord es una red social donde pues puedes eh, entrar a servers donde hay personas que tienen los mismos gustos que tú. O puedes unirte a mi server, uh -huh. donde pues, puedes ver unos buenos momazos, hacer otras cosas, conectarte vas a decir, eh, es que no, no, no tengo Discord Tú tranquilo hermano, es gratuito Así que únete a mi server Y créeme que te lo agradecería mucho Bueno, antes de que empiece este video Les quiero decir de que no he subido videos Porque he estado muy ocupado eh, Haciendo cosas muy importantes Que bueno, espero que les guste este video Voy a subir videos, pero me voy a tardar un poco con la edición Y todas otras cosas Pero sí subiré videos, va Espero que les guste mucho este video, los quiero, los amo Los veo, bye Que todo alfa le tiene que decir A su novia chaparrita Número uno Minion no hay nada más bello que un Minion oh. Tan chiquitos Amarillos Tan dominables Número 2 Conejita ¿Por qué? Mi favorita de los lobos Pero Yo no soy lobo conejos. no soy lobo Y qué mejor que tener Yo no soy lobo propio conejo no soy lobo güey. Yo no soy lobo Muy fácil A ver chan, pero por lo mientras come caca mi chan man, man, man. un celular dam dam dam Depresión, lo tengo Ansiedad, lo tengo Corazón roto, lo tengo Terapia, lo tengo Amigos, no tengo Cabrón, tienes de dos hijo de tu puta madre Estás burro de mierda ¿Terminado? Y este fin del video que hombre. You take some chocolate and some lobster and some eggs and some pie and then you mix it in your body, shit it all out. You take some chocolate and some lobster and some eggs and some pie and then